Hola, el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo actualizar un logo en Photoshop paso a paso de la manera más sencilla posible. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que vamos a hacer es irnos a, aquí al panel que dice Imagen y le damos en donde dice Tamaño imagen. Estando allí, lo único que hacemos es cambiar la resolución a 300. Bueno, nuestro segundo paso será mejorar la calidad de este logo. Y para esto es muy sencillo. Le damos Control J para duplicar la capa y no trabajar sobre el original. Después de esto, primemos Control Shift U y desaturamos el logo. Le quitamos el ojito al primero. Nos vamos al Jing Yang y le decimos en curvas. Estando allí, lo primero que hacemos es decirle que solo afecta la capa de abajo, dándole aquí. Y ahora dirigimos los negros hacia el centro de esta manera. Y movemos un poquito los blancos. Algo como esto. Minimizamos este menú, oprimimos Shift y damos Control-E para fusionar ambas capas. Después de esto lo que vamos a hacer es quitarle el fondo a esta parte del centro. Para esto es muy sencillo, le damos selección y nos vamos a donde dice gama de colores. Estando allí le damos un clic a la zona blanca y le decimos en OK. Como ves nos generó una selección. Ahora para eliminar el fondo nos vamos a herramienta borrador y le decimos en la que dice borrador mágico. Y le damos un clic oprimimos control D para deseleccionar y como es ya le quitamos el fondo ahora lo que vamos a hacer es devolverle el color a este logo entonces nos vamos aquí al Jinjang y le decimos en color uniforme le damos ok le quitamos el ojito a ambos volvemos al de color y oprimimos I que es el cuenta gotas como es nos hizo una muestra de color le damos doble clic a esa muestra seleccionamos el código le damos copiar y nos vamos aquí a donde dice relleno de color le damos doble clic acá y pegamos nuestro código de esta manera ahora le oprimimos alt para que solo afecte a la capa de abajo de esta manera y como ves recuperé el color pero espera no te vayas el tercer paso es la vectorización entonces para eso volvemos a seleccionar nuestras dos capas las fusionamos le damos control en la imagen y como ves nos generó una selección le damos en marco rectangular y le damos clic derecho estando allí lo único que tenemos que hacer es oprimir hacer trazado de trabajo le damos en tolerancia un píxel le damos ok y después de esto nos vamos a la herramienta de selección directa y le damos otra vez clic derecho y aquí le damos en crear máscara vectorial si nos acercamos a la imagen de esta manera podemos comparar el antes y el después, como ves, mejoró muchísimo. Bueno, como sé que este tutorial te fue de mucha ayuda, te invito a ver otro video que te estaré dejando aquí arriba. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este tutorial te fue de mucha ayuda, por aquí te invito a pasar por el canal y ver más contenido relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.